Seguimos bajando, bajando, vamos a llegar a San Francisco ya muy pronto. Yo creo que en 10 minuticos estamos en el pueblito. Esta es la vía, la primera entrada que viene desde la carretera principal, pero hay tres, hay tres entradas, después de esto hay otras dos y la tercera era, es la más antigua, es decir, Antiguamente, anteriormente, hace muchos años se entraba a San Francisco por la que hoy es la tercera en el sentido Bogotá-Villeta Es una carreterita muy bonita tiene sus pedacitos así, destapadito y así, y también tiene huequitos y cositas pero generalmente está buena Ok, ya casi vamos a llegar al río está aquí a mi derecha uh, eso y... y aquí está el río miren en este río nos hemos metido imagínense ¿eh? claro está crecido está bueno yo le estoy hablando de hace como 30 años o hasta más bueno, continuemos. Vamos para San Francisco, Dinamarca. Aquí estamos viendo cómo se... Cómo, pues, el estado de las vías sí es, pues, digamos, como más o menos en toda Colombia, ¿no? Un tris lamentable. Un poquito, un poquitico lamentable, Dios mío. Bueno, me está picando la cara Necesito rascarme Gracias Bueno, miren Aquí tenemos Aquí tenemos Ya se ve la, la, la iglesia La cruz de la iglesia De San Francisco, Cundinamarca acá dice no pase porque tenemos que desviarnos hacia allá es contravía y aquí nos toca volver a a sumir hacia allá, ¿Ves? esto si sí es vía y aquí hay un parecillo pare pero esta viene subiendo nosotros vamos a bajar entonces seguimos derecho y agarramos aquí Bajamos a la izquierda, ¿cierto? Y hemos llegado, esto es San Francisco, bueno. Estamos llegando a la entrada por donde se llega a la casa de mi papá, que es por acá. Vamos a subir, vamos a subir... ¡Gracias! ...aquí en San Francisco de Sales, que dicen que es muy bonito que se ve todo el pueblo, bueno, vamos a conocerlo, ok. ¡Oh, puta. ¡Qué madre! <risas> ¡Qué subir! Muy divertido. Qué rico, miren, severísimo. Wow. No, genial. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y darle clic en la campanita.